el tiempo no te permite olvidar pero hace que los recuerdos dejen de doler y la gente de importar el tiempo puede convertirse en nuestro aliado cuando queremos deshacernos de los recuerdos esos que aún nos duelen un poco e incluso es tanto su poder que puede ayudarnos a olvidar a ciertas personas, a esas que solo nos han hecho daño. No las quita de nuestro camino, pero sí de nuestra mente. Increíble. ¿No lo crees? Hola, amigos. Sean bienvenidos a Be Lifers. Les saluda Ricardo Niño y me contenta tenerlos nuevamente por acá por favor no se les olvide quedarse hasta el final para que entiendan esta reflexión por completo y analicen todo lo que les estoy diciendo pues de eso se trata no lo creen ahora sí comenzaremos con este interesante video. el tiempo lo cura todo así dicen muchos y en cierto modo tienen algo de razón el tiempo tiene un enorme poder que a su vez se divide en otros pero igual de fuertes y uno de ellos es ayudarnos a superar aquello que alguna vez nos hizo daño pero solemos cometer el error de pensar que eso solo es trabajo de él y no es así para que el tiempo nos ayude a superar ciertos obstáculos debemos querer superar esos obstáculos no basta solo con decirlo y ya debemos actuar también nuestro corazón debe hacerlo también todos en esta vida necesitamos tiempo incluso el dolor necesita su propio tiempo y esto es más importante de lo que crees pero esto no es trabajo de uno solo es de todos si el dolor quiere irse tu mente alma y corazón deben aceptar su partida y menciono esto porque muchos nos acostumbramos al dolor muchos preferimos engañar a nuestro corazón con una falsa ilusión una que nos consume por dentro poco a poco y aunque lo notamos seguimos ahí mintiéndonos porque no queremos afrontar la situación y bueno créeme que es precisamente esa situación la que el tiempo intenta aliviar la que el tiempo intenta hacer a un lado, pero si no le das al menos tu mano, este no lo logrará, y en ese caso el dolor será mayor, porque sí, cuando en lugar de contribuir con él, ocasionamos que su trabajo sea el doble, este puede generar efectos adversos y muy dolorosos además. Muchos intentan deshacer ese dolor a la primera saliendo con amigos para distraerse un rato y esto no está tan mal pero no puedes engañarte hay heridas que necesitan tiempo para sanar hay amores que necesitan tiempo para ser olvidados algunos te dirán que ha sido lo mejor pero en el fondo tú y yo sabemos que aún te sientes un poco mal que aún te sientes adolorido porque ese sentimiento aún está latente y sabes por qué porque lo has forzado y sí, lo sé, sé que quieres olvidar ya de una vez todo ese dolor, sé que quieres superar todo lo que te ha causado, pero no tan rápido. Si curas las heridas a la ligera, si no dejas que estas tengan su tiempo de cicatrizar, volverán a abrirse y esta vez serán más dolorosas. Tampoco digo que vivas del dolor, solo que aprendas a superarlo sin hacerte más daño y para ello, el tiempo será tu mejor postor. Dale tiempo al tiempo. Pero no te sientes solo a esperar. Evita cruzar tus brazos ante una tempestad. Toma un paraguas y refúgiate. Eso es precisamente lo que debes hacer con el dolor. Ayudarlo a sanar, ayudarlo a salir de tu vida. Y no digo que te refugies en cualquier persona, no, refúgiate en ti. Y sí, en ti porque solo tú sabes el dolor que siente tu corazón, solo tú sabes las magnitudes de ese dolor, solo tú sabes lo que puede ayudarte a sanar. Cuando comprendes el dolor y lo aceptas, entiendes todo. Y sí, dije aceptar, porque eso es lo que debemos hacer. Una vez que logras ese primer paso, puedes darte la oportunidad de iniciar y desprenderte de todo aquello que te hizo daño. Recuerda que el pasado ya quedó atrás. Busca un poco de ayuda si lo crees necesario. Si quieres desahogarte primero, hazlo con la almohada y luego con un amigo. Pero uno de verdad, no con cualquier persona que solo diga hacerlo. Convérsalo con ese alguien en quien puedes confiar con los ojos cerrados. Ese es el segundo paso. Vamos muy bien. El siguiente será. Ser optimista. Y no digo que ignores el dolor que aún queda. No digo que intentes camuflarte. Solo digo que intentes ver la vida de otro color. O bueno, del color que en realidad es. De ese color bonito, tan mágico y maravilloso. Que el dolor te obligó a ignorar. Y por último, perdona. No puedes superar si antes no perdonas. No puedes es como una forma de purificar tu corazón es como una forma de limpiar tu alma de ese dolor perdona para que no vivas con rencor el rencor lo único que hace es dañarte y no te imaginas todo lo que le pueda hacer a un corazón que apenas está sanando no seas como esas personas que no se permiten avanzar por quedarse en el pasado sea alguien que acepta y sigue adelante sea alguien fuerte más de lo que ya eres ahora en el transcurso de nuestra vida conocemos a personas increíbles y otras no tanto a algunas las llegamos a querer con el alma y otras solo queremos olvidarlas y es ahí cuando nos dejan de importar y no no eres frío por pensar así eres alguien que se quiere y que sabe que no todos merecen ser parte de tu vida alguien que sabe que una herida en el corazón es una de las más dolorosas y que no quiere volver a pasar por algo así con el tiempo los recuerdos dejan de doler con el tiempo la mente se abre con el tiempo el alma sana con el tiempo el corazón vuelve a latir Así de alegre como antes, tú sigue, el dolor ya se irá, el tiempo te ayudará a sanar y a elegir a aquellas personas que de verdad se preocupan por ti, porque así de sabio es también. Sabemos que es complicado, no tengo o no tienes que recordármelo, pero no te preocupes, porque las cosas pasan a medida que tengan que no fuerces las cosas el tiempo es maravilloso el tiempo es sabio también debes dejar todo a su tiempo valga la redundancia porque de esta manera amigo de esta manera amiga podrás encontrar la paz interior que tanto añoramos todos en este mundo que todos queremos lograr sin lugar a dudas Sinceramente, yo pienso mucho en ti, pienso mucho en lo que puedes estar pasando, en cómo puedo solucionar esto. Pero, sinceramente, siento que debes dejar que todo fluya a su manera. Eres una persona maravillosa, eres un tesoro para cualquier marinero, para cualquier pirata que pretenda robarte. No tienes por qué menospreciarte, no tienes por qué sentirte menos porque siempre eres más y serás más para toda tu vida, ¿vale? No te preocupes, recuerda que siempre estaré para ti, recuerda que siempre buscaré sacar una sonrisa para ti. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video, te quiero pedir que por favor me dejes en los comentarios un emoji con una mariposa, así sabré que has llegado hasta el final y que este contenido te está gustando. Adicionalmente a ello me gustaría que por favor me regalaras un muy buen like, te suscribieras y activaras la campanita de notificaciones para que te avise cada que subamos algún video a nuestro canal. Yo soy Ricardo Niño, esto es BeLifers y por ahora nosotros nos despedimos. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.